Perfecto, hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí al campo, hemos venido en moto, como veis pues voy equipado de, de blanco Y bueno la verdad es que hoy es un día bastante nublado, la verdad es que las semanas pasadas ha hecho bastante bueno pero, pero hoy es un día especialmente nublado Parece que bueno va, va a haber un poco de lluvia estos días y tal y la verdad es que hay mucho aire también y no sé si lo veréis, ahora os enseñaré que todo está lleno de ramas en el suelo, creo que aquí no han realizado una poda y según miro hacia arriba estos pinos eh, tienen las ramas colgando, entonces no sé si esto puede ser peligroso para, para mí estar grabando aquí al lado de los árboles. Eh, con suerte a, a lo mejor veis como me cae una rama encima o algo de eso porque hay aquí un árbol en medio que, que se mueve bastante y tiene una rama colgante, entonces bueno, esperemos que no corra ningún peligro, estoy yo creo suficientemente alejado como para que no me caiga la rama encima. Y bueno, hemos venido aquí con una moto, una moto de enduro, también os la enseñaré ahora. Y nada, está más entretenido que la carretera, yo creo, porque al por fin y al cabo vas por caminos, estos caminos son un poco irregulares, eh, ves también a las vaquitas, eh, que también os las enseñaré, eh, ves también el campo, los árboles, y al final es bastante entretenido. Y bueno, lo que yo quería hablar hoy es sobre todo de la crisis, porque bueno, parece que, que la bolsa está bajando bastante, no sé si esto ya es, es la, la crisis, porque cada... 15-20 años pues espera una crisis y bueno ya desde el, 2000, desde el 2008 hasta, hasta el 2020... ...yo creo que más o menos ha pasado el tiempo suficiente como para que vuelva a haber una crisis... ...la verdad es que el mercado de la bolsa ha subido, ha subido, ha subido, ha subido... ...y claro, llegaba llegado un momento en el que los precios estaban demasiado inflados... ...y que ahora parece que le toca nivelarse de alguna forma... ...y yo creo que el coronavirus ha servido perfectamente para hacer esa caída que era necesaria... Y bueno, ya veremos si estos meses próximos seguirá bajando o no. Yo tengo algún dinero invertido y bueno, por ahora mismo estoy en pérdidas, ¿no? Pero bueno, esperemos que como es una inversión a largo plazo, eh, dentro de, bueno, pues esto, 10 años, esto ya se haya recuperado. Eh, el caso es que, es que bueno empieza a bajar, a bajar ahora también tenemos las elecciones presidenciales dentro de nada de Trump y Trump pues, bueno, es un empresario y ha hecho que la bolsa pues, de Estados Unidos eh, se fortalezca bastante. No sé si lo ha hecho de una manera un poco artificial, pero bueno lo que ha hecho es que, es que la confianza en Estados Unidos aumente. Entonces, claro, con el tema de que China es la segunda, bueno, es otra de las potencias mundiales, pues, pues claro, esto del coronavirus ha afectado bastante a, a la bolsa, siendo una, una de las potencias mundiales, claro. Entonces se han cerrado empresas, eh, la gente se, se queda en casa, ha cerrado colegios, entonces bueno, la economía ahora mismo está un poco congelada. Creo que hay mucha alarma social y que hasta que todo esto se nivele, eh, sirve más bien como excusa para hacer caer la bolsa y entonces poder recuperar unos niveles de normalidad. Eh, así que nada, yo creo que va a haber una, una crisis ahora. Eh, está, bueno, está habiendo ya, ya una crisis o al menos estamos, estamos en los preliminares de, de una crisis y ya veremos que, cómo nos afecta a los españoles, a la gente que, que trabajamos y también a la gente que, que no trabaja o que está estudiando. A ver si esto pues, nos afecta ne negativamente. Espero, espero que no. Y bueno, luego pues el tema de la casa, eh, no sé si me la voy a comprar o no, la verdad, porque aunque el precio fuera bueno, eh, el caso es que no estoy bastante seguro de, de querer pagar algo durante 20 años en donde no voy a vivir mucho, ya que bueno, yo trabajo en Madrid, eh, tengo, trabajo, tengo teletrabajo, vamos, eh, puedo trabajar desde cualquier sitio. Y, y no tengo mucha necesidad de ir a Madrid, aunque es verdad que en Madrid hay muchos servicios y hay bastante ocio y es bastante entretenido estar en Madrid. En cambio, eh, claro, eh, cuando te aburres de Madrid, pues recurro a Ávila. Eh, en Ávila está mi familia viviendo, eh, tener una casa aparte en otro sitio eh, aunque tuvieran espacio en madrid tengo mi espacio porque en realidad vivo solo allí en madrid y entonces bueno tener otra casa más cuando ya paso eh, tiempo allí en madrid pues no lo veo tan necesario sobre todo teniendo que pagarlo durante 20 años así que creo que voy a seguir ahorrando y, y miraré opciones vale porque sí que me gustaría tener tener algo mío, tener algo en propiedad para cuando fuera un poquillo más mayor, pues, pues tener una propiedad, claro, tener algún bien. Y bueno, espero que estéis pasando un buen fin de semana, ya ha terminado febrero, ya entramos en marzo y, y feliz fin de mes. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.